Por esta invitación. Estamos aquí, como siempre, moviéndonos para ayudar a los equipos que están activos. Estamos todos realmente en un momento muy especial, crítico, pero también especial, porque estamos al mismo tiempo de estar resolviendo una etapa muy crítica que nos ha puesto a todos a prueba. Estamos iniciando un proyecto que realmente va, va a dar mucho que hablar en toda la industria eh, hemos eh, podido lanzar hace unos días algo que, que es totalmente novedoso en toda la industria eh, realmente a prueba de a prueba de, de cambios como los que hemos visto que siempre suceden con los negocios, con los ...planes de compensación tradicionales... Eh, ...hemos puesto realmente a disposición de ustedes... ...unas herramientas muy especiales... ...que ustedes la van a poder apreciar... ...que son herramientas para poder aprender... ...para poder eh, crecer personalmente como emprendedores... ...de la mano de entrenadores muy, muy reconocidos... ...pero lo más importante es de que tenemos un liderazgo... ...un equipo que se ha venido preparando por cuatro años... Bueno, eh, lo que les puedo decir es que se están resolviendo las cosas, eh, un poco lento realmente para lo que realmente quisiéramos, pero se están resolviendo, estamos ya eh, recibiendo noticias, acabo de tener una reunión, justamente llegando una reunión telefónica con uno de los fundadores, me dice que ya a partir de hoy día ya más de 250 mil personas están viendo el trading eh, que esta semana se van a acelerar muchos pagos que se han estado procesando, que vamos a, a darle más celeridad porque ya, ya pasaron los, los tiempos en los que todo el mundo tenía que someter esa documentación, entonces todo eso se va a empezar a agilizar y lo vamos a empezar a ver a partir de esta semana. Estamos realmente eh, presionando bastante al broker, hemos dado una carga de trabajo muy, muy grande, pero... Y ya vamos a empezar a ver cómo se resuelven esas cosas o sea, tenemos la seguridad de que vamos a poder cumplir aunque no necesariamente dentro del tiempo que esperábamos pero sí vamos a poder cumplir con esa promesa con todas las personas que han solicitado cancelaciones con todas las personas que han decidido continuar con el trading lo van a poder, lo van a poder ver eh, como les digo ya... Te, tengo conocimiento que más de 250 mil cuentas ya están viendo en estos momentos el trading con su MetaTrader 5 y estamos por eh, eh, habilitar 250 mil personas más en los próximos dos o días. O sea que ahora vamos a ver un proceso ya en el que todos van a ver esa transparencia que, que siempre hemos tenido. Wow, increíble, entonces vamos a tener desarrollo muy rápido esta semana de pagos, conexión al trading y en dos o tres días vamos a tener conexión de 250 mil dólares más a, al trading que todos estamos viendo. La segunda pregunta que te queríamos hacer Juan, ya que estás aquí en línea con nosotros y ya para, para despedirte y agradecerte por conectarte a pesar de todos los viajes que tienes y la agenda que cumples a diario, nos gustaría que nos dijeras ¿Por qué los inversionistas deberían seguir creyendo en esta comunidad, en este, en este corporativo, en lo que hemos construido? Porque más allá de hablar con proyecciones, a mí me encanta decir eso. Nosotros ya podemos hablar desde los resultados y desde los récords que tenemos. Entonces, Juan, coméntanos un poco respecto a los récords que hemos podido evolucionar en el mercado latino y sobre todo en Perú. ...que es la mayoría del grupo que estamos aquí hoy reunidos. La ventaja que tenemos es de que cuatro años hemos demostrado realmente ser muy, muy, muy serios con, con todo el trabajo que, que se ha demostrado... ...con los resultados que hemos producido y ahora estamos listos para poder ofrecer resultados similares pero habiendo hecho correcciones para, para mejorar eh, la presentación, para mejorar eh, los rendimientos, para que sean también más uh, asequibles, eh, para que puedan también recibir retornos en menos tiempo, pero todo de la mano de, de una educación con mucho sentido para crear realmente emprendedores de alto nivel. O sea, ya eh, estos primeros cuatro años nos han servido como base para poder realmente dar un mejor, eh, un mejor producto, un mejor servicio y una mejor experiencia. Definitivamente. O sea, la visión es realmente eh, continuar con esos números, esas proyecciones, con esos récords de crecimiento, pero con un plan mucho más eh, confiable, con un plan mucho más seguro para todos nosotros. Entonces, por eso es de que es un, un momento especial porque estamos reiniciando ¿no? con toda esa nueva eh, ayuda de personas que vienen con mucha experiencia y que nos han ayudado a crear algo mejorado a lo que teníamos. Te agradecemos mucho por estar aquí conectados, sé que es bastante difícil para ti, pero aún sin embargo, siempre es tan importante cada persona que en este momento hace parte de esta comunidad, que por eso hacemos todas estas llamadas, estos encuentros y te agradezco mucho Juan. Precisamente y ya acotando lo que Juan nos dice, respecto a cómo hemos evolucionado, cómo hemos aprendido para el desarrollo de este negocio, porque no nos podemos quedar en las mismas situaciones. Las situaciones son para aprenderlas y evolucionarlas. Y para eso trajimos un invitado muy especial, que muchos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado, lo han visto por videos, lo vieron en el lanzamiento. Es una persona con mucha experiencia en esta industria que nosotros eh, tomamos como decisión de vida para... A crecer porque yo me siento muy orgullosa de ser networker me encanta ser networker y esta persona tiene más de 25 años ha sido presidente de compañías ha sido director de compañías y es una persona que ustedes deberían estar evaluando quién es el corporativo que está representando a esta oportunidad, porque sé que hay muchas oportunidades allá afuera, pero yo siempre evalúo tres puntos importantes, el corporativo, el producto y las personas con las que yo puedo empezar a construir. Entonces, la persona que va a venir acá... Es una persona que, que, que es directamente del corporativo. Su nombre es Eika y en este momento está aquí con nosotros conectado a pesar de que en Dubai son las 7 de la mañana, él se ha tomado un tiempo para poder hablarnos directamente de la visión el compromiso que él tiene con esta compañía para ayudarnos a crecer, porque lo único que necesitamos nosotros como líderes y como networkers es una oportunidad con que salir allá afuera y decirle al mundo que definitivamente si sí hay oportunidades de negocio que a nosotros nos ayudan a crecer y no necesariamente las que conocemos, sino las que podemos conocer, duplicar y así mismo llenar de valor nuestras vidas, porque precisamente este producto es de educación y por eso nos permite a nosotros estar mucho más tranquilos. Entonces, Erika, no sé si estés por aquí en línea. Thank you. Very, very happy to be here. Excited. How are you, Juan? Good to see you. Hello, AK. how are you? Thank you for waking up for Oh, no, para no, para my pleasure. Thank you guys so much for having me. I really appreciate it. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente aprecio que me hayan invitado aquí a participar con ustedes. So, well, listen. I, I, number one, I just really want to thank everybody for... Uh, really for inviting me, and Angie, uh, I want to thank you very much for also your leadership and everything that you've been doing to really keep the team together. We repeat again what you said, I, I couldn't hear you. Yeah. I said Angie, I, I really, first of all, I really want to thank everybody who are being on this call, and I also really want to thank Angie for her leadership and uh, continued support for the team. Oh, Dame un segundo que Juan, Juan, pausaste el micrófono y lo pusiste en silencio. Quiero sí. realmente felicitarlos a todos ustedes y felicitar a Angie eh, por ese gran liderazgo y por, uh, por estar aquí eh, firmes con esta oportunidad.